Muy buenos días a todas las personas en las redes sociales. Estamos a punto de comenzar esta sesión ordinaria número 023 y 024. Nos encontramos en el Distrito Municipal número 9, en el módulo María de Matías. Así que comenzamos esta sesión ordinaria. Buenos días, señores concejales. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria número 23, correspondiente al día de hoy, jueves 7 de julio del 2022. Voy a dar lectura a las... Vamos a pedir a la secretaria que dé lectura a las habilitaciones para esta sesión ordinaria. La palabra, Presidenta. Tiene la palabra, Concejal Secretario. Solicitud de habilitación de Concejal Suplente de mi consideración. Mediante la presente y a través suyo, solicito al Pleno de este Consejo Municipal que dentro del marco de lo previsto en el artículo 21 del Reglamento General del Consejo Municipal, se habilite al concejal suplente, licenciado Luis Alberto Baca, a la sesión ordinaria número 023, quebrado 2022-2023, y a la sesión ordinaria número 024, quebrado 2022-2023, convocada por el día... Jueves 7 de julio del presente año en el módulo María Matías del Distrito 9, ubicado en el barrio Ocibol, España, V122. Atentamente, ingeniero Carlos Manuel Saavedra, concejal municipal. Existe otra solicitud de licencia, distinguidos concejales, mediante la presente, tengo bien solicitar que me otorgue licencia para las sesiones ordinarias número 023, quebrado 2022-2023, y número 024, quebrado 2022-2023, convocada para el día jueves 7 de julio de 2022, por motivos de salud que impiden hacerme presente en las mismas, adjuntos eh, o correspondientes para fines administrativos, Concejal Alcocer Candia, presidente del consejo. Muchas gracias, concejal secretaria. Por favor, verifique el quórum reglamentario. Existe el quórum reglamentario con nueve concejales presentes. ¿Sí? ¿Nueve? Ocho. Ocho. Ocho. Ocho. Ocho, pre, ocho presidentes. Gracias, señora secretaria. Con el curum regla, reglamentario declaramos instalada la sesión ordinaria. Señora secretaria, por favor, de lectura al orden del día para la fecha. La palabra, presidente. Por su intermedio, por un tema de post-COVID de mi persona, me cuesta un poco el tema de, de hacer la lectura, me canso un poco. Entonces solicito para que otro concejal nos pudiera ayudar con el tema, por favor, de la de la lectura correspondiente. Gracias, concejal secretaria. Es comprensible su situación de salud. Vamos a pedir a algún concejal de la bancada de la UCS, asuma, colabore con la concejal secretaria. Por favor. Vamos a delegar al concejal Miguel Fernández, Queremos aprovechar en, en saludar a los vecinos del Distrito Municipal número 9, al subalcalde, a Víctor Eduardo López. Muchas gracias, subalcalde, por recibir al Consejo Municipal en su Distrito Municipal. Muchísimas gracias. Por favor, concejal, dé lectura al orden del día para la fecha. Muy buenos días, señora presidenta. Saludar a los colegas concejales y al público presente. Voy a dar lectura la convocatoria de orden del día, cita de sesión ordinaria número 023, que habrá 2022-2023, Santa Cruz, 5 de julio de 2022, Presidencia del Consejo. Se convoca a los señores concejales y concejales de sesión ordinaria número 023, que habrá 2022-2023, que se llevará a cabo el día jueves 7 de julio de 2022, a horas 9 am, en el módulo María de Matías, del Distrito Municipal número 9, ubicado en el barrio Oxibol, España, v 122 de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, y en concordancia con los artículos 8, 32, inciso E y F, 70, 75 y 85 del Reglamento General del Consejo Municipal, se propone el siguiente orden del día. Punto único, lectura de correspondencia. Leído, señora presidenta. Gracias, concejal Fernández. En consideración el orden del día, los colegas que estén de acuerdo con su aprobación, sírvanse levantar la mano. Informe, señor secretario. Ocho votos, señora presidenta. Aprobado el orden del día, señor secretario, De lectura al único punto del orden del día. Remitente, señor Luis Miguel Fernández Real, alcalde municipal AI. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1307, quebrado 2022, en respuesta a la minuta de comunicación número 02, quebrado 2022-2023, presentada por el concejal Ingeniero Marco Negrete Becerra, referente a la posesión y custodia del área de equipamiento primario ubicada en la manzana 22V64 del título municipal número 5, la misma que se encuentra embardada por un privado. Señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal AI, con... mediante oficio de la... de la dirección. Remítase la información al concejal peticionante. Un... Por favor. Copia para el concejal Baca. Gracias. Continúe, concejal secretario. Voy a dar lectura nuevamente a la lectura perdón, correspondiente. Perdón, perdón, concejal secretario. El concejal Alberti está pidiendo la palabra. Tiene la palabra, concejal Alberti. Gracias, presidenta. Buenos días a los colegas, a todos los este, presidenta, Presidenta, sí, para hacerlo quizás más como lo hemos venido haciendo, al final de la sesión poder nosotros entregar lo, lo, los números de pies, oficio, o otro tipo de instrumentos que lo pidamos tiene para que se agilice. ¿no? Porque si vamos cortando... Sí, el equipo técnico, por favor. Para que cada concejal pueda, eh, pueda tener su, su solicitud luego. Gracias, presidente. ¿Se puede? ¿Se puede para efecto de alta? Ya, eh, está bien. Entonces, los colegas concejales anoten el número de lectura de correspondencia para que el, al final soliciten sus copias. Continúe, concejal secretario. Voy a dar lectura nuevamente a la lectura de correspondencia número 2. Señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal ahí mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1308, que era 2022, en respuesta a la minuta de comunicación número 017, que era 2022-2023, presentada por la concejala la licenciada Lola Terrazas Terrazas, referente a la limpieza del canal de drenaje que conduce a la laguna Claracuta, ubicada en la prolongación alemana V195, entre octavo y noveno anillo, zona G77. Remítase la información a la concejal peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal, ahí, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1312, 13, quebrado 2022, en respuesta al PIE número 08, quebrado 2022-2023, presentado por el concejal, señor Luis Miguel Fernández Rea, referente al estado de las planimetrías en los distritos municipales número 5, 6, 8 y 12 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal hay mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1313, 13, 13, que era 2022, en respuesta al pie número 054, que era 2022-2023, presentado por la concejala señora Noemí Karina Centellas Padilla, referente al número de caballos que han sido rescatados por zoonosis en las gestiones 2020, 2021 y primer semestre de 2022. Remítase la información a la concejal peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal hay Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1304, quebrado 2022, en respuesta al pie número 036, quebrado 2022 923 presentado por la concejala señora Karina Segundina Rivera Puma, referente a los proyectos actuales que se tienen con las asociaciones recicladoras. Remítase la información a la concejala peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal ahí, mediante oficio de la dirección general municipal número 1310, que ahora en respuesta al pie número 028, que 2022-2023, presentado por la concejala licenciada Lola Terrazas Terrazas, referente a la conformación de la comisión calificadora para el servicio de alimentación del personal de relleno sanitario de, de Normandía. Remítase la información a la concejala peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Real, alcalde municipal, ahí mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1320, veintidós, 2022, en respuesta a la Minuta de comunicación número 352, dos 2021-2022, presentada por el concejal, presidente, abogado Israel Alcocet Candia, referente a dar solución a las peticiones del barrio Virgen de Cotoca, ubicado en la zona Plan 3000 del Distrito Municipal número 8, sobre aprobación de la planimetría del barrio. Remítase la información a la concejal peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Rea, alcalde municipal ahí mediante oficio de la dirección general municipal número 1321, que era 2022, en respuesta al pide número 019, que era 2022 tres presentado por el concejal licenciado Luis Alberto Bacabejarano, referente a las organizaciones abiertas o cerradas que han sido aprobadas o autorizadas por el gobierno municipal en las V337 en la y 338 del título municipal número 5. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Real, alcalde municipal, ahí mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1322, que ahora en respuesta al PIE en número 018, que ahora 2022-2023, presentado por el concejal abogado Juan Carlos Medrano González, referente al proyecto aprobado del nuevo Mercado Abasto. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Real, alcalde municipal ahí, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1318, quebrado 2022, en respuesta al pie número 060, quebrado 2022, 2023, presentado por el concejal abogado Marcelo Alfonso Vidarro de Sapiencia, referente a las modificaciones a los contratos del BRT en la gestión del alcalde municipal, Maglioni Fernández Saucedo. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Real, alcalde municipal ahí, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1273, 12 quebrado 2022, en respuesta al oficio número. 439, que era 2022, presentado por la Comisión de Planificación del Consejo Municipal, referente a la planimetría del barrio Villa Paraíso, ubicado en el Instituto Municipal número 14. Remítase la información a la comisión peticionante. Señor Luis Miguel Fernández Real, alcalde municipal A y mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1294, que era 2022, remite para conocimiento del plenario antecedentes de solicitud de denominación de calles de la organización Palmalverde Real, ubicada en la UB 199A del Distrito Municipal número 6, aprobada por el Comité Municipal de, nom de, de Nominaciones. Remítase a la Comisión de Educación para su análisis e informe. Señor Luis Miguel Fernández Real, alcalde municipal ahí mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1295, que era 2022, remite para conocimiento del plenario antecedente de solicitud de denominación de calles de la organización Los Jardines, ubicada en la V 340 y 342 del Instituto Municipal número 5, aprobada por el Comité Municipal de Nominaciones. Remítase a la Comisión de Educación para su análisis e informe. Señora Florencia Ceballos-Calicho, impetrante, remite para conocimiento del plenario la solicitud de audiencia de la, con la Comisión de Defensa Ciudadana del Consejo Municipal para tratar sobre la problemática en el mercado del triunfo, ubicado en el distrito municipal número 12. Remítase a la Comisión de Defensa Ciudadana para su tratamiento. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra-Saavedra, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición y informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las causales de reversión de los mausoleos Lotes, nichos y os, Osarios de los cementerios municipales. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, concejal municipal y otros representantes. Remite para conocimiento plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las denuncias recibidas por la Dirección de Transparencia del Gobierno de Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante las gestiones de 2020, 2021 y 2022. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. El licenciado Luis Alberto Baca Bejarano, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a contratos firmados por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante las gestiones de 2020, 2021 y 2022 con particulares y o empresas privadas para la provisión de maquinarias pesadas al municipio. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciado Luis Alberto Baca Bejarano, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario de la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las horas de pavimentación programadas para ejecutar en los distritos municipales número 1, 2 y 5 en la gestión 2022. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal.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 Licenciado Luis Alberto Vaca Bejarano, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario de la solicitud de petición y informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al plan de pavimentación y viaductos presentado por el alcalde municipal de Santa Cruz de la Sierra en fecha 27 de abril de 2022. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciado Luis Alberto Vaca Bejarano, concejal municipal, solicita al plenario se emita una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal proceder a atender las necesidades que se presenta en la unidad educativa Germán Bush 1, ubicada en el Distrito Municipal número 5. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Agripino. Pachacó Pabé, la presidenta de la Asociación de Juntas Vecinales Ciudadela Nuevo Palmar, del Distrito Municipal Número 12 y otros representantes. Solicita al plenario sartorio a día y hora para ser recibido en noticias audiencia pública con la afinidad de exponer sobre la problemática de trazos pavimento de la sexta etapa del POA 2022. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Señor Luis Miguel Fernández Rea, presidente de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio y Servicios, remite para conocimiento plenario la solicitud de convocatoria del Ejecutivo Municipal para efectuar la audiencia pública de la Comisión de Planificación, Obras Públicas, Medio y Servicios para el día viernes 1 de julio del presente año, a horas 9 y 30 a. m en las instalaciones de la sesión de Andrés, en el salón de sesiones Andrés Ibáñez del Consejo Municipal. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. PHD, José Antonio Alberto Usqueda, concejal municipal y otros representantes. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a si los usuarios del RUAT, son servidores públicos municipales y cuáles son los perfiles que deben poseer para el desempeño de sus funciones en, el, en la Secretaría de Administración Tributaria. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Elizabeth Aliaga Mamani, Presidenta de la Asociación de Comerciantes Minoristas, 29 de septiembre, primero de mayo y otros representantes. Solicita al plenario su de día y hora para ser recibido en audiencia pública con la finalidad de exponer sobre la problemática que viene sufriendo la Asociación de Comerciantes Minoristas, 29 de septiembre, primero de mayo. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Ingeniero Ma Michael... Negrete Becerra, concejal municipal, solicita al plenario se emita una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda al ejecutivo municipal se activen todos los mecanismos que se tengan legalmente para encontrar a los responsables de la destrucción y pentarreado del consejo municipal en fecha 20, 28 de junio del presente año. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terrazas, concejala municipal. Remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al señor Pablo Casanova Sánchez, si es o fue funcionario del Gobierno de todo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terrazas, concejala municipal, remite para conocimiento al plenario a la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al señor Carlos Loaiza Solís, si es o fue funcionario del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terrazas, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario a la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al operativo de control municipal que se realizó con los food trucks en fecha 23 de junio de 2022. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terraza, concejala municipal, remite para conocimiento de plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a si los señores Antelo Lino José María, Lino Castro Faustino, López Moreno de Lino Gaby, Lino Henry Nelson y otros tienen alguna relación de parentesco y si fueron o son funcionarios del gobierno todos municipales de Santa Cruz de la Sierra. Remita hacia la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciado Luis Alberto Vaca Bejarano, Concejal Municipal, remite para conocimiento al Plenario la solicitud de petición y informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la construcción de módulos educativos y/o equipamiento de los mismos de los mismos en los Distritos Municipales número uno, dos y 5 de la gestión 2022. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina, segundina Oribel La Puma, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario el proyecto de ley autonómica municipal, ley que declara patrimonio cultural al Culutapau o coseberu En el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Remítase a la Comisión de Constitución para su tratamiento. Señora Karina, segundina Oribel La Puma, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de adscripción a la Comisión Mixta. Remítase a la comisión mencionada para su adscripción. Señor José Félix quiero Tapia, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las acciones administrativas y legales que se están tomando a la denuncia de nepotismo y corrupción presentada en fecha 2 de febrero por el señor John Wilson Pecho Ferrell. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Denis Guzmán Campero, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de inscripción a la comisión mixta para desarrollar el análisis, debate y propuestas en relación a la ley de movilidad urbana. Remítase a la comisión mencionada para su adscripción. Señor Orlando Mercado Chávez y señora Vilma Teresa Parada de Mercado, impetrantes, remite para conocimiento del plenario las supuestas irregularidades en la aprobación de la organización dentro de la unidad vecinal número 240A del edificio municipal número 12. Téngase presente, remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes, copia presidencia. Abogado Israel Alcorcel Candia, presidente del Consejo Municipal, remite para conocimiento al Penario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al nuevo proceso de contratación a utilizarse para el nuevo operador encargado de la sede de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Abogado Israel Alcorcel Candia, presidente del Consejo Municipal, remite para conocimiento al Penario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al contrato suscrito por el Gobierno autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la dotación de alimentación complementaria al desayuno escolar. Remítase a la Secretaría de As... Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Luis Flores Vidal, Secretario Ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes Asalariados Mixtos Santa Cruz, remite para conocimiento del plenario la solicitud de hacer partícipe de la Federación Departamental de Choferes Asalariados Mixtos de Santa Cruz del Reglamento General de Movilidad Urbana e Integral Sostenible y Segura. Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Señor Mayoni Fernández Ocedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1331, quebrado 2022, en respuesta al PIE número 55, quebrado 2022-2023, presentado por la concejala señora Noí Karina Centrillas Padilla, referente al procedimiento o intervención que se realiza en los mausoleos, bloques, nicho y osario de los particulares que no han cancelado los impuestos de mantenimiento. Remítase la información a la concejal peticionante. Señor Mayoni Fernández Soseo, alcalde municipal, mediante Oficio de la Dirección General Municipal número 1332, quebra 2022, en respuesta al pie número 046, que 2022-2023, presentado por el concejal señor José Félix, quiero tapias referente a los supuestos cobros que estaría realizando el administrador del antiguo mercado de Abasto Campesino Externo para realizar uso del parqueo. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Mayoni Fernández de Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la dirección general municipal número 373, que era 2022, en respuesta al pie número 035, que era 2022-2023. Presentado por la concejala, señora Rosario Calleja Terrazas, referente a la cantidad de caballos que han sido rescatados y bajo qué cuidado están en la dirección de su zona de. Remítase la información a la concejala peticionante. Señora Gabriela Granzón Cruz, concejala municipal, remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición, de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al POA y presupuesto reformulado para el año 2022 en relación a los distritos municipales número 9 y 10. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Mayón y Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 13, 17, que 22, remite para conocimiento al plenario el proyecto de ley autonómica municipal de denominación de la avenida Radio 19, entre tercero y cuarto anillo, con el nombre de Manfredo, que en mercado, aprobada por el Comité Municipal de Dominaciones. Remítase a la Comisión de Educación para su análisis e informe. Ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, concejal municipal. Remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición y fueron escritos al Ejecutivo Municipal referente a los señores Rafael Simón Quesada Galler, Rodolfo Macario Ochoa, Calle y Edgar Álvarez Frías, si son o fueron funcionarios municipales. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Abogada Sandra Vaca, Secretaria de Coordinación del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Remite para conocimiento al plenario el informe elaborado por el área de saneamiento legislativo. ...referente al análisis legal a la Ley Autonómica Municipal número 1200 de fecha 20 de septiembre de 2019 y a su fe de ratas. Remítase a la Comisión de Constitución para su tratamiento. Abogado Marcelo Alfonso Vidaro de Sapiencia, concejal municipal, remite para conocimiento plenario... ...la solicitud de pensión por escrito al Ejecutivo Municipal, referente al ciudadano Luciano Negrete Aguilera... ...si es o ha sido funcionario en alguna dependencia del Gobierno todo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Lidia Mamani Churra. Impetrante. Remite para conocimiento al penario la solicitud para que la Comisión de Planificación del Consejo Municipal pida un informe a la Dirección de Gestión Urbana sobre el avance del trámite de corrección de superficie de metros a hectáreas del barrio Villa Ortuño ubicado en la v 118 del distrito municipal número 10. Remítase a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Abogado Marcelo Alfonso Vidal Reza Pienza, concejal municipal, solicita al penario se emite una minuta de comunicación mediante el cual se le recomienda al Ejecutivo Municipal. Coordinar con el resto de las reparticiones municipales la información institucional que se pretende dar a la ciudadanía para evitar confusión. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Rudy Salvatierra Coca, presidente del barrio del Milagro V 195 del título municipal número 5. Remite para conocimiento plenario la solicitud de inicia con la Comisión de Planificación del Consejo Municipal con la finalidad de exponer sobre la necesidad de contar con el acceso a los servicios básicos para todos los vivientes del barrio. Remítase a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Phd José Tío, del Licenciada Miriam Marta Hurtado Pinto Vieda de Cruz, remite para conocimiento del penario la solicitud de ordenanza municipal donde se autoriza la apertura y legal funcionamiento del Centro Educacional Especial Santa Cruz Davonit. Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Señor Mayoni Fernández Solseo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1362, quebrado 2022, remite para conocimiento al plenario el proyecto de ley autonómica municipal, ley institucional de regulación para el registro de autorización de operación y parada de mototaxis y motocarros que es el servicio de transporte público. Remítase a las comisiones de constitución y planificación para su tratamiento. Licenciado Luis Miguel Fernández Rea, concejal municipal, remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición de un al Ejecutivo Municipal referente a los nuevos procesos de licitación para recogida y enterro de los residuos generales. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lic. Lic. Lola Terrazas Terraza, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición y ofrecito al Ejecutivo Municipal. Referente al estado del trámite de aprobación de la organización Barrio Anglaril o Estrella de Cristo. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terraza, concejala municipal, remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición de informe inscrito al Ejecutivo Municipal. Referente a cuánto fue el monto económico total erogado por el Gobierno Municipal para la construcción del nuevo mercado La Ramala ubicado en el distrito municipal número 10. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Abogado Juan Carlos Medrano González, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la estructura organizacional de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Oscar Mario Justiniano Pinto, presidente de Fexpo Cruz. Remite para conocimiento del plenario los deseos de, la, de éxitos a la directiva del Consejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la gestión 2022-2023. Se tiene presente copia la directiva del Consejo Municipal. Señor Mayoni Fernández Osedo, alcalde de municipal mediante oficio de la dirección general municipal número 1375 quebrado 2022 remite para conocimiento al plenario la solicitud de ampliación de plazo para dar respuesta a la petición de informe escrito número 072 quebrado 2022 2023 referente a las gestiones realizadas por la Secretaría de Innovación, Tecnología y Planificación ante la denuncia de los vecinos del barrio de organización Jardín Punta del Este V227 del Distrito Municipal número 7 solicitada por la señora Silvana Mocasa Lemaitre concejala secretaria se tiene presente remítase la información a la concejala peticionante señor Mayones Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1336 que 2022 en respuesta a la minuta de comunicación 021 que ahora 2022-2023, presentada en audiencia pública por el Pleno del Consejo Municipal referente a la solicitud de infraestructura para el Instituto Técnico INCOS Santa Cruz. Remítase la información al peticionante y copia a los concejales municipales. Señor Mayoni Fernández Socedo alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1340, 2022, respuesta a la minuta de comunicación número 037, 2022 2003 presentada por la concejala señora Noemí Karina Santillas Padilla, referente a la instalación del alumbrado público del al Parque Urbano que está en construcción, ubicado en el barrio San, San Isidro, V146, del Distrito Municipal número 8. Remítase la información a la concejala peticionante. Ingeniero Carlos Manuel Saavedra Saavedra, concejal municipal. Remite para conocimiento del penario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las acciones que están tomando a raíz de la denuncia presentada en fecha 27 de junio de 2022 sobre dos obras clandestinas fuera de, de rasante. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Ingeniero Carlos Manuel Savera Savera, concejal municipal. Remite para conocimiento del penario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al Estado en que se encuentra el trámite a título gratuito del terreno donde se encuentra ubicado el cementerio de Bajío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 Abogado Juan Carlos Medrano González, concejal municipal, solicita al penal o se emite una minuta de comunicación, mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal emitir memorando de destitución de su cargo a todos los funcionarios inmediatos superiores que desempeñaron funciones con el ex funcionario Romer Ledesma de la Secretaría Municipal de Administración y Tributaria. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Mayoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1339, quebrado 2022, en respuesta al pie número 061, quebrado 2022, 2023, Presentado por el concejal abogado Juan Carlos Merano González, referente a la organización del sistema de salud en el municipio cru cruceño. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Mayoni Fernández Oseo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1337, era 2022, en respuesta a la minuta de comunicación 027, quebrado 2022-2023, presentada por la concejala la licenciada Lola Terrazas Terrazas, referente al cumplimiento a los solicitados mediante orden judicial oficio número 145, Caro 2022. Cotoca, provincia Andrés Ibáñez de fecha 5 de mayo de 2022. Permítase la información a la concejala peticionante. Mediante, señor Mayoni Fernández Saucedo, alcalde municipal. Mediante oficio de la dirección general municipal número 1338, quebrado 2022, en respuesta al pie número 038, quebrado 2022, 2023 23, presentado por la concejala señora Karina Segundina Uribe La Puma, referente a las áreas verdes de equipamiento social del distrito municipal número 7, donde se esté llevando a cabo actuaciones. Remítase la información a la concejal peticionante. licenciado Sergio Danes Antelo Mancilla, presidente de la Cámara de Empresas Consultoras, CAECO, remite para conocimiento plenario la solicitud de suscripción de un convenio que, que acredite realizar control social, ante denuncia de hechos infragantes por parte de servidores públicos del gobierno municipal. Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Señora Silvana Mocarcel Demetri, concejala secretaria, remite para conocimiento al la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al antecedente dominal y derecho propietario de toda área creado inicialmente como parque urbano y actualmente ocupa en el mercado Primavera, ubicado en la Av 114, el Distrito Municipal número 9. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Abogado Cristian Raúl Antesana Rivero, director general AI de la Escuela de Abogados del Estado, por Procuraduría General del Estado. Remite para conocimiento al plenario la, la oferta académica de diplomados que se desarrollará en la presente gestión en la movilidad virtual a nivel nacional y con docentes especializados en materia de, con conocimientos a nivel nacional e internacional. Remítase a la Secretaría de Administración y Finanzas para su conocimiento y copia a los concejales municipales. Señor Tomás Castro Morales, impetrante, solicita al penario sector a 10 horas para ser recibido en audiencia pública con la finalidad de exponer sobre los hechos ilícitos en la falsificación de certificados catastrales y firma falsas en contra de funcionarios municipales. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Señor Mayoni Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio... Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1342, que era 2022, en respuesta a la Minuta de Comunicación número 029, que era 2022-2023, presentada por el concejal ingeniero Michael Negrete Becerra, referente a la instalación de semáforos patronales y realizar mantenimiento de los ropemoyes en la Avenida Piraí, entre Quinto y Sexto Anillo. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Mayoni Fernández Ocedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General municip Municipal número 1343, que era 2022, en respuesta a la Minuta de Comunicación número 347, que era 2021-2022. Presentada por el concejal ingeniero Rolando Santos Pacheco Chávez, referente a la reapertura del local de bebidas alcohólicas Boliche Luxos VIP. Remítase la información al concejal peticionante. Señor Mayoni Fernández Socedo alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1348, quebrado 2022, en respuesta al pie número 080, quebrado 2022-2023, presentado por la concejala licenciada Lola Terrazas Terrazas, referente a si se tiene proyectado la construcción de un paso a nivel ubicado en la avenida Cuarto Anillo y Avenida Tres Pasos al Frente de nuestra ciudad. Permítase la información a la concejala peticionante. Señor Mayoni Fernández Solcedo, alcalde municipal, mediante Oficio de la Dirección General Municipal número 1352, que era 2022, en respuesta al pie número 075, que era 2022-2023, presentado por el concejal abogado Juan Carlos Medrano González, referente a los procesos administrativos y acciones realizadas por la dirección del Centro de abastecimiento Mayorista Abasto. En atención a las denuncias presentadas por la señora Leticia Cutimba Aquino. Permítase la información a la, al concejal peticionante. Señor Mayone y Fernández Soseo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1353, que era 2022, en respuesta al pie número 047, que era 2022-2023, presentado por el concejal, señor José Félix Queros Tapia, referente al cobro de los baños en el bloque D del mercado de Abasto Mayorista. Si entran a las arcas de la alcaldía. Remítase la información al concejal peticionante. Señor y Fernández Saucedo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1354, en respuesta a la minuta de comunicación número 030 quebrada 2022-2023, presentada por el concejal ingeniero Malcolm Negrete Becerra, referente a la instalación de semáforos patronales en la avenida Radial 17 y medio, entre Quinto y Sexto Sectonillo. Remítase la información al concejal peticionante. El ingeniero Bismar Simons. Presidente de la Junta Vecinal Barrio Primavera UB114 del Distrito Municipal Número 9 y otros representantes. Solicita plenario sector de hora para ser recibido en audiencia pública con la finalidad de exponer sobre la solicitud de abrogación de la Ley Municipal Número 1195 de cambio de uso de suelo, de parque urbano, y equipamiento terciario, de un área ubicada en la UB114 del Distrito Municipal Número 9. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Señora Karina Segundina Aurelia Poma, concejala municipal, remite para conocimiento del penario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a qué reparaciones se han venido realizando desde enero a la fecha en todas las unidades educativas del título municipal número 8. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Segundina Aurelia Poma, concejala municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a los fines, objetivos, beneficios y vigencia del programa destinado a la conservación de la infraestructura urbana en nuestro municipio. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Segundina Uribe La Poma, concejala municipal. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las razones y circunstancias por las cuales el municipio decide alquilar maquinaria y equipo pesado en el programa de área operativa para el mantenimiento de calles, canchas y otros en los distritos municipales. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Segundina La Poma, concejala municipal, solicita al plenario se emita una minuta de comunicación mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal se tome las acciones necesarias para la notificación al propietario a fin de que realicen las refacciones necesarias ante el evidente deterioro de una casa ubicada en las calles Sucre número 23 del Distrito Municipal número 11. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Segunina Aurelia Puma, concejal municipal, solicita al plenario, se mete una minuta de comunicación, mediante el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal la fumigación de todas las unidades y módulos educativos para contrarrestar una posible quinta ola de coronavirus. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Abogado Israel Alcorcel Candia, presidente del Consejo Municipal, remite para conocimiento plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a las actuaciones administrativas y penales que, han se, llevado, que se han llevado a cabo en el caso de la denuncia por supuestos cobros irregulares en la dirección de cementerios del gobierno municipal. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señora Karina Segundina Bolivar la Puma, concejala municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a qué acciones legales inmediatas se han tomado para resguardar y recuperar las vías públicas, específicamente la, en la avenida Real 10, entre décimo y onceavo anillo del Distrito Municipal número 7. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Ingeniero Carlos Manuel Savera Savera, concejal municipal, remite para conocimiento del plenario las justificaciones de retraso para la sesión ordinaria número 021 por motivo de labores de fiscalización e instalaciones de Normandía debido a un incendio en el cual muchos vecinos de la zona se vieron afectados. Se tiene presente, remítase a la Secretaría del Consejo Municipal para fines correspondientes. Señor Luis Miguel Fernández Rea, Consejo Municipal, remite para conocimiento conocimiento medio la, la, la, la solicitud de licencia para las sesiones ordinarias número 021 y 022, que era 22, 23, a, a, a desarrollarse el día miércoles 4 de julio del presente año por motivos de fuerza mayor. Se tiene presente, remítase a la Secretaría del Consejo Municipal para fines correspondientes. Señor Lucho Colque, carte, Cartagena, impetrante. Solicita al plenario sector de día de hora para ser recibido en audiencia pública con la finalidad de exponer sobre la solicitud de devolución de derecho propietario ante el incumplimiento de pago de expropiación del inmueble ubicado en la v 168 Manzano 57, lote número 2. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Señor Mayón y Fernández Soseo, alcalde municipal. Mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1378, que ahora 2022, remite para conocimiento del plenario el contrato de servicio de consultoría celebrado entre el Gobierno Municipal y la Asociación Occidental ictec igep swso para la prestación de proyectos con el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra para el programa Agua Potal y alcantarillado de áreas Periurbanas, fase 2 4 remítase a las comisiones de constitución y finanzas y planificación para su conocimiento, para su tratamiento. Señor Juan Antesana Ramírez, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de diciembre, Plan 3000 y otros representantes. Remite para conocimiento al plenario que el, representante, que el representante de las tres asociaciones de la Unión de Asociaciones Gremiales del Plan 3000 es el señor Samuel Gutiérrez Quispe. Se tiene presente copia a presidencia y, y a la Comisión de Defensa Ciudadana. Ingeniero Víctor Ariel Lino. Claudio, Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana y Abastecimiento del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Remite para conocimiento del plenario que la Dirección de Espacios Públicos y Eventos Especiales y sus departamentos ya no depende de la, de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Abastecimiento. Se tiene presente copia a los concejales municipales. Señor Luis Miguel Fernández Rea, presidente de la Comisión de Planificación Obras Públicas, Medio y Servicios, remite para conocimiento penario la solicitud de convocatoria del Ejecutivo Municipal para efectuar la inspección de la Comisión de Planificación Obras Públicas, Medio y Servicios en el Condominio Bugambilla, ubicado en la Avenida Roque Coronado, entre 36 y Cuarto Anillo, que se realizará el día miércoles 6 de julio de presente año, ahora 15 p.m. Se tuvo presente, se envió la solicitud al Ejecutivo Municipal. Señora Rosario Calleja Terraza, concejala municipal. Remite para conocimiento del plenario la, so la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al servicio de imanejología que brinda la licenciada Romina Carreaga Rosel en el Hospital Municipal de Plan 3000 sin tener ningún tipo de contrato ni percibir remuneración. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor José Félix Quiroz concejal municipal, remite para conocimiento del plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a la asignación de supervisores en los mercados ilegales de la ciudad. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor José Félix Quiroz Tapia, concejal municipal, remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición por escrito al Ejecutivo Municipal referente a las áreas verdes ubicadas en el barrio Mirador Totaitú, V341, en el escrito Municipal número 5 y si son de dominio municipal. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor José Félix Quiero Tapia, concejal municipal, remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición y informe escrito al Ejecutivo Municipal referente al motivo por el cual el subalcalde del distrito municipal número 13 no ha dado respuesta a las diferentes solicitudes realizadas por los vecinos del distrito municipal número 13. Remítase a la Secretaría Municipal, remítase a la Secretaría de Asesoramiento para su elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Jesús, Aucedo López y otros representantes. Solicita al plenario, se otorgaría ahora para ser recibido en audiencia pública con la finalidad de exponer sobre la solicitud del proceso de propensión de un inmueble ubicado en la UE 222 del, del Distrito Industrial. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Señor y Fernández Sosado, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 131, que habla mil 2021, remite para conocimiento del plenario copia de los contratos administrativos bajo las modalidades de contratación amplia, licitación pública nacional Elaborados por la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas. Remítase a las comisiones de Constitución y Finanzas para su tratamiento. Abogado Juan Carlos Medrano González, concejal municipal, remite para conocimiento plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal referente a los pagos realizados a la empresa ubicada para la construcción del módulo educativo primario Bellas Artes ubicado en la UV et 16 del Distrito Municipal número 1. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para elaboración y remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Mayone y Fernández Sassuelo, alcalde municipal, mediante oficio de la Dirección General Municipal número 1363, que era 2021, respuesta al oficio número 011, que era 2022, 2023, presentado por la Comisión de Constitución del Consejo Municipal, referente a la solicitud de derogatoria parcial de la Ley Autonómica Municipal número 180, que 2015, de fecha 14 de diciembre de 2015. Remítase la información a la comisión peticionante. Señor Guido Pecho Rivero gerente de programa Santa Cruz, Aldea Infantil SOS. Solicita al plenario su autoridad ahora para ser recibido en audiencia pública con la afinidad de exponer sobre el tratamiento de la ley para promotores comunitarios de protección infantil. Por secretaría, téngase presente para audiencia pública. Licenciada Lola Terraza Terraza, concejala municipal, remite para conocimiento al plenario la solicitud de petición de informe escrito al Ejecutivo Municipal. Referente se si ha tomado alguna acción para monitorear la calidad del aire y agua de la zona de Normandía, ubicado en el edificio municipal número 8, ante el incendio en el depósito de llantas del relleno sanitario. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Abogado, Abogada Isabel Fernández de Collado, directora de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante oficio de la dirección de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción número 270 que habrá 2022 en respuesta a la minuta de comunicación número 064 que habrá 2022 2023 presentada por el concejal abogado Juan Carlos Medrano González, referente al inicio del proceso de investigación sobre el manejo de todos los contratos celebrados entre la empresa Macruz y la empresa Vega Engen Engenaria Ambiental S.A. Sucursal Bolivia Remítase la información al concejal peticionante Señora Karina Segundina Aurelio La Puma, concejala municipal, solicita a plenario, se emite una minuto de comunicación, mediante el cual se recomienda al Ejecutivo Municipal. Se proceda a darle a continuar los trabajos de, en los estados de la Plaza del Barrio Samaria, ubicado en la V 382 del Distrito Municipal número 14. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terrazas Terraza, concejala vicepresidenta, solicita al plenario sometiendo un minuto de comunicación, mediante cual se recomienda al Ejecutivo Municipal que se proceda a realizar las acciones legales correspondientes por daño ambiental en contra de los funcionarios responsables de la administración del ex relleno sanitario de Normandía, ubicado en el Distrito Municipal número 14. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Licenciada Lola Terraza Terraza, la vicepresidenta, solicita plenario, se mete una minuta de comunicación, mediante la cual se recomienda al Ejecutivo Municipal, se proceda a realizar una auditoría completa al proceso de adquisición e instalación de equipos y maquinaria para la titulación mecánica de neumáticos fuera de uso. Remítase a la Secretaría de Asesoramiento para Elaboración y Remisión al Ejecutivo Municipal. Señor Alejandro Alba Villarroel y otro impetrante. Remite para conocimiento del plenario la solicitud de audiencia con la Comisión de Planificación del Consejo Municipal con la finalidad de explicar el proyecto denominado Paseo de las Flores, encajonado del tercer anillo externo. Remítase a la Comisión de Planificación para su tratamiento. Señor José Félix Quiroz Tapia, presidente de la Comisión de Prevención Social y Salud y otros representantes, remite para conocimiento del plenario la solicitud de convocatoria del Ejecutivo Municipal para efectuar la reunión informativa de la Comisión de Salud del Consejo Municipal para el día viernes 8 de junio del presente año, a horas 8 a.m. en instalaciones del Salón de Selecciones Andrés Ibáñez del Consejo Municipal. Téngase presente y remítase al Ejecutivo Municipal para su conocimiento y fines correspondientes. Leído, señora presidenta. Muchas gracias, concejal Fernández, el 27. Perdón. Sí, perdón, vamos a corregir el decreto de la correspondencia número 27. Remítase a asesoramiento para que informe sobre las acciones realizadas. La correspondencia 27. Vamos palabra, a escuchar. Presidenta. Sí, vamos a escuchar para que hagan la petición de la correspondencia. Ya tiene la palabra, concejal Gracias, concejal presidente. Eh, solicito la correspondencias número, la copia de las correspondencias número 1, 2, 3, 6, 13, 43, 54, 72, 74, 75, 94, 105, 108 y 111. Es todo, Presidenta, gracias. Gracias, concejal Vaca. Tiene la palabra el concejal Alberti. Gracias, Presidenta. Por favor, copia de la 1, 2, 42, 43, 94, 8 y 103. Gracias, Presidenta. La Tiene la palabra la concejal Orihuela. Muy buenos días, señores concejales y al público en general. Bueno, yo quiero la copia del 3, 6, 7, 11, 12, 13, 41, 61, 62, 69 setenta y ocho, noventa y cuatro, ciento tres, ciento cinco, cuarenta y ochenta Tiene la palabra el concejal, medrán. Copia de la correspondencia número tres, siete, ocho, once, treinta y siete, cuarenta y uno, cincuenta y cuatro, noventa y seis, cuarenta y dos, cuarenta y tres, sesenta y uno, setenta y dos, setenta y siete, ochenta, noventa y cuatro, noventa y cinco, y la ciento cinco. Gracias, concejal Medrano, tiene la palabra concejal Gabriela. Gracias, vicepresidenta, saludar a los vecinos del distrito 9 al subalcalde. Solicito copia de la correspondencia 942 54 79 80 81 94 105 y 108. Es todo, vicepresidenta. Gracias, concejal Gabriela, tiene la palabra la concejal secretaria. Yo solicito por su intermedio la correspondencia número 6, 41, 7, 12 y 8. Y este quiero aclarar en el, en el número 113, ya, donde dice el 08 de junio, no es este junio, es julio. Ha sido una, un error de taipeo. Gracias, concejal secretaria. Se toman en cuenta las correcciones. Concejal Fernández, la concejal Rosario Calleja, concejal Quirós. Ya, gracias. ya Yo solicito copia de la correspondencia 42, 53, 54, 61, 69, 80, 94, 102, 103, 108. Muchísimas gracias. Eh, hay una correspondencia que llegó al Consejo Municipal que no está dentro de la lectura de correspondencia, pero que quiero pedir permiso al Pleno para que se dé lectura mediante digital, porque esta invitación es para el día de mañana. Seguramente se va a leer la próxima semana, pero ya va a ser extemporáneo y necesito la autorización del Pleno para que sea declarada en comisión. No sé si me permiten leerlo. Ya. Yeah. Santa Cruz... 29 de junio del 2022, señor Israel Alcócer, presidente del Consejo Municipal de Santa Cruz, referencia invitación a encuentro municipal analizando los PTDIs. Distinguido concejal, recibe usted un cordial saludo por su intermedio y a todo el pleno del consejo. El colectivo Rebeldía parte del proyecto denominado Mujeres de Bolivia, los derechos en el presente, los derechos en el presupuesto financiado por el gobierno de Canadá y que es llevado adelante por los municipios de Pailón, Santa Cruz, Colcapirgua, Cochabamba, La Paz, Viacha y El Alto. En el marco del eje temático Inversión para la Igualdad y Equidad de Género, se llevará adelante el Encuentro Municipal Analizando los PTDIs bajo una metodología participativa destinada a autoridades municipales y líderes de organizaciones de la sociedad civil. El evento se desarrollará el día viernes 8 de julio en el municipio de Viacha, en el Centro Gastronómico El Carmen, en el horario de 9 a 17 horas. Tenemos la certeza de que la presencia de representantes del Consejo Municipal de Santa Cruz es fundamental para dar a conocer sus aportes, experiencias y enriquecer juntos nuestros conocimientos. En este sentido, invitamos a participar del evento a las concejalas Lola Terrazas, Edith Ábalos y Noemí Centella Espadilla solicitamos encarecidamente pueda confirmar su audiencia a la brevedad posible al celular 726 seguros de contar con su participación, nos despedimos muy atentamente. Eh, solicito que el pleno nos autorice para que se nos declare en comisión eh, sin goce de viáticos, pasajes, eso eh, está siendo cubierto por el evento, pero necesito y pido al pleno del Consejo Municipal que se nos declara en comisión como representación al consejo de este de este municipio. Este La invitación. Perdón, los colegas pueden sumarse también a participar de esta invitación. La invitación ha llegado al pleno. ¿Algún colega quiere sumarse a la, a la, a la delegación? Pero es, es sin recursos del municipio. Es con... con ya, eh, le pediría que la autorización sea para la para mi persona y para la concejal Noemí Centellas, porque la concejal Edith Avalos está de viaje. Mañana. Mañana es, mañana es en viacha. ¿No puede? Ya. Autorización declaratoria de Ya, vamos a poner a consideración del Pleno esta declaratoria en comisión. Los concejales que estén de acuerdo de la declaratoria en comisión para las concejales Lola Terrazas y Noemí Centella, sin sin, ¿cómo se dice? sin, gastos de pasajes viáticos, es decir, con recursos propios, sírvanse a levantar la mano. Informe, señora secretaria. Señor secretario. Diez votos, señora presidenta. Muchas gracias, muchas gracias, queridos colegas. Vamos a hacer una buena representación. Y los que quieran sumarse pueden sumarse también a esta delegación. Nos vamos mañana y nos volvemos mañana en la noche. Cortito. Bueno, vamos a continuar con la siguiente sesión. Por favor... Eh, las colegas, las concejalas Gabriela Garzón y Silvana Mucárcel se van a sumar a esta Rosario Callejas se van a sumar a esta delegación los concejales que estén de acuerdo con la declaratoria en comisión con recursos propios para las mencionadas colegas sírvanse levantar la mano informe concejal secretario 10 votos señora presidenta muchísimas gracias nos vamos a Santa Cruz, a la paz. <risa> vamos, Karina, pues. Vamos. Eh, por favor, vamos a dar lectura, vamos a iniciar la siguiente sesión, el, el monólogo. Ah, ya. Ah, ya, perdón, perdón. Perdón. Señor secretario, ¿existe algún punto más a tratar? No existen más puntos que tratar, señora Presidenta. Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión ordinaria.